El toque del mediodía, el más comentadas de nuestro portal Telenor En esta segunda parte Está la publicación que hizo el artista Arcángel la Maravilla Donde Arcángel la Maravilla Luego que ayer habíamos informado Que había sufrido un preinfarto Que gracias a Dios se encuentra bien Dio un mensaje para que sus fanáticos, sus seguidores sepan que se encuentra de pie, como dice la canción de Tempo. Y así mismo lo expresó, porque puso en su cuenta de Instagram, dijo, mi corazón es más de ustedes que mío, por eso no me puedo ir ahora, aunque será cuando Dios quiera. Y estaré aquí cuando, para, cua, perdón, y estaré aquí para cuando Él decida. Mientras tanto, sigo aquí de pie con vida, soporten Arcángel mientras yo viva, yo represento a los que no tienen salida para los bajos mundos. A mí me inspiran. Después de tantos años, aún la letra de mi maestro, o sea, la de Tempo, que hace ese verso de Tempo, eh, lo pronuncia y dice gracias porque aún me sigue motivando, eh, hablando sobre Tempo. Bueno, eh, esperamos que Arcángel se siga recuperando. Y bueno, vamos con una noticia sumamente viral en las redes sociales. Y es que en Neiva encontraron un cocodrilo. Y sí, un cocodrilo. Sí, no fue chiquito. Miren qué grande, miren Miren el video. Miren el video. Bueno, los residentes de Neiva contaron este cocodrilo. Y según dicen, se lo van a comer. El siguiente de la comunidad de Neiva, Bauruco. De Mena, Bauruco. Se comieron un cocodrilo que alegadamente había salido del canal. ...que llevaba el mismo nombre... ...en un audiovisual que circula en el país... ...en el lugareño cortan el retir ...mientras se escucha en el fondo decir a otros... ...que no volverán a bañarse en ese lugar... Juan, bueno, eh, eh, ...hoy hay... ...sancocho de cocorilo... ...yo creo que, yo creo que la, la ley... ...la ley eso prohíbe, la ley prohíbe eso? eso... ...eso es grave... ...o sea que la ley prohíbe ese tipo de cosas... ...porque son un animal... ...protegido... Eh, ...por la constitución dominicana... Bueno, vamos a ver qué pasa. Si ustedes están viendo el video, así son las cosas en las redes sociales. Recuerden seguirnos en nuestro Telenor con dos Y también a través de nuestro Facebook y nuestro YouTube. Pues recuerden la campanita para que así puedan ver con notificaciones las cosas de primera mano. Seguimos con el toque, de mediodía. El toque del mediodía. El toque El primo Neri con su equipo estelar. Estela